Que te ha ido mal Lo has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderá la llama de este amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Solo hay calma, solo hay soledad, ya no hay más problemas, ni cuentas que salvar, y en mi corazón hoy tengo un lugar.